Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. Con este video tutorial vamos a empezar un curso dedicado al programa Calibre. Calibre es un gestor y organizador de libros electrónicos que permite la conversión de numerosos formatos de archivo para libros electrónicos. Además es compatible con los tres principales sistemas operativos, como son el Linux, el Mac y el Windows. Calibre soporta también la mayor parte de los lectores, casi todos los modelos Sony, los Kindle, los Papir, y también es compatible con los dispositivos iPhone, iPad y aquellos que utilizan Android. En este primer video tutorial aprenderemos a instalar el programa, conoceremos la pantalla principal y especialmente aprenderemos a añadir libros y también a buscarlos desde Internet. Y también aprenderemos a actualizar la información de los libros, es decir, sus metadatos. En sucesivos videotutoriales aprenderemos a organizar nuestra colección de libros electrónicos realizando búsquedas y aprenderemos sobre todo a convertir libros de un formato a otro. También aprenderemos a descargar noticias desde sitios web y, fundamentalmente, aprenderemos a pasar los libros que tenemos en nuestro PC a nuestro lector. Aquí tenemos el archivo de instalación del programa. Este lo podéis obtener desde su página oficial que os dejo en la descripción del vídeo. Le damos y comienza la instalación, ejecutamos, aquí podemos ver que es software libre, aceptamos los términos, instalamos. comienza la instalación veis que ha creado en el escritorio el icono de inicio una vez que está instalado le damos a finalizar y lanzará el programa en la parte de arriba podemos ver la barra de menús donde estarán todas las opciones que podremos utilizar aquí en la izquierda tenemos el explorador de etiquetas que nos dejará organizar nuestros archivos y así realizar búsquedas más eficientes en esta parte aparecerán los datos del archivo que estemos viendo y en la pantalla central aparecerán los archivos con los diferentes campos que veis. Lo primero que vamos a hacer es saber añadir libros a nuestra biblioteca de calibre. Para eso nos iremos a añadir libros, ofrece diferentes opciones, pero normalmente utilizaremos la primera, añadir libros desde un único directorio, que será una carpeta de nuestro ordenador donde tengamos nuestros libros electrónicos. En este caso la tengo yo en esta que es ebooks, pero vosotros buscaréis donde los tengáis. Los seleccionamos todos y le daríamos a abrir. También podemos hacerlo directamente desde el explorador arrastrando los archivos en la ventana, es decir, cancelamos, aquí tengo la carpeta ebooks, la abro, selecciono todos y arrastro. Veis, ahora está añadiendo todos los archivos. Al final de la carga me aparece una ventana donde pone Duplicado Encontrado, esto es porque los libros que tenía, al llevarlos al programa, varios de ellos tenían como título desconocido, por eso me pregunta si es un duplicado, nosotros le decimos que aceptar y así los cargará todos. Bien, ya los tenemos todos. Podéis ver en los metadatos que aparecen que en algunos de los libros no aparecen bien los datos. Por ejemplo, en el primero vemos que el título y el autor no están bien. ¿Cómo podemos arreglarlo? Para eso iremos a modificar metadatos. En este caso, el título pondremos utilidades y herramientas. Y le daríamos a la flecha. Y en autor, pues por ejemplo ponemos... Walk. En cada caso buscaremos los datos que necesitemos. ¿Qué otros metadatos podemos incluirle? Por ejemplo, la valoración, que en este caso aparece con cero estrellas, pues si nosotros ya lo hemos leído y queremos modificarlo porque nos ha parecido interesante, hasta 5 estrellas permite. Etiquetas. Esto nos ayudará a realizar después búsquedas más efectivas de nuestros libros. En este caso, este libro trata sobre utilidades y herramientas de software libre, pues vamos a poner etiquetas, software libre. Si es una novela clásica, por ejemplo, pues pondríamos novela clásica. Si son libros dedicados a leyes, pues pondríamos legales. En fin, eso cada uno que se lo organice con su criterio. La fecha de descarga, la fecha de publicación, si conocemos la editorial, idiomas. Si por ejemplo manejamos libros en diferentes idiomas, pues aquí sería el lugar donde podremos diferenciarlo. En este caso, desplegamos español. Con estos ya sería suficiente, le damos a aceptar. Habéis visto ya cómo han cambiado los datos. Lo haríamos con todos, pero bueno, ya habéis visto el ejemplo. Aquí a la derecha veis la portada del libro. Bien, de momento hemos aprendido a añadir libros desde nuestro ordenador y a modificar los metadatos. Vamos a ver cómo podemos obtener libros desde Internet. Para eso utilizaremos esta opción, Obtener libros. Le daríamos Buscar libros electrónicos, aceptamos, podremos indicar el título del libro que buscamos o libros de un determinado autor o simplemente utilizar una palabra clave de búsqueda. Aquí en la izquierda tenéis todas las librerías con presencia en Internet donde busca Calibre. Yo tengo marcadas unas determinadas. porque si estoy buscando libros en español pues tampoco tiene mucho sentido utilizar este tipo de librerías que son extranjeras o las páginas de amazon de otros países que no sea de españa voy a intentar la búsqueda de algún libro de quevedo el escritor clásico le damos a buscar aquí abajo vais viendo los libros que va encontrando nos aparece la portada el título el precio que tiene si tiene protección de rm anticopia en qué librería se encuentra veis aquí los libros desde gratuitos hasta algunos que tienen valor vamos a seleccionar por ejemplo este en este caso podemos descargar el libro en dos formatos el pdf o el epub en este caso vamos a elegir el segundo cerramos. Ya lo tenemos. Como podéis ver, este libro no tiene una portada concreta, sino aparece una página de Google. ¿Cómo podemos intentar buscar una portada a este libro? Iríamos a los metadatos y le damos a descargar portada. Él va a intentar buscar portadas en diferentes librerías. Ha encontrado una. La seleccionamos y aceptamos. Aceptamos. Veis, ya hemos incorporado una portada a nuestro libro que antes no tenía. Podemos modificar metadatos también de manera conjunta a varios libros. Por ejemplo, vamos a utilizar este, este y este. Vamos a etiquetarlos como software libre. Modificamos metadatos. Añadir etiquetas. S, software libre. Aceptamos. Ya habéis visto cómo se ha incorporado la etiqueta software libre a los tres libros. Si descargamos todos los libros de un autor determinado y en algunos casos no está bien, los seleccionamos todos y en el campo Autor de los metadatos incluimos el dato correcto. En este caso, por ejemplo, vamos a poner una etiqueta que sea Novela Clásica y le vamos a dar una valoración de cuatro estrellas. Aceptamos. veis vamos a dar una valoración por ejemplo a estos de aquí de tres estrellas y a estos les vamos a dar dos estrellas así a la medida que vayamos leyendo libros podremos ir dándoles nuestra propia valoración aquí abajo tenemos unos botones para presentar la información de diferente manera por ejemplo si le damos a este oculta el explorador de etiquetas lo volvemos a dar con este muestra el explorador de portadas aquí lo tenéis y dándolo con el ratón iremos pasando de un libro a otro si clicamos dos veces sobre él lo abriremos Aquí lo tenemos Por defecto, yo tengo configurado que este explorador de portadas se abra una ventana diferente. Si no queréis que aparezca así, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos iremos a Preferencias, Apariencia, Explorador de Portadas y donde dice Mostrar explorador de portadas en ventana separada, quitarlo. Nos indica que tenemos que reiniciar. Entonces, aplicamos, aceptamos, cerramos y cerramos el programa. Lo volvemos a abrir. ¿Veis? El explorador de portadas ahora aparece integrado en la ventana y no aparece como una ventana separada. Lo quitamos y vuelve a aparecer. Con esta opción mostramos los libros en cuadro de portadas. Es una manera más gráfica de ver los libros que tenemos, pero tiene la desventaja de que no vemos los metadatos. Y por último, con esta opción, podremos ocultar los detalles del libro que aparecen en esta parte derecha. Así pues, con estos cuatro botones, podremos elegir la configuración en pantalla que más nos guste. A mí me gusta más tener la ventana de portadas de manera separada, por tanto desharemos lo que hemos hecho antes. Iríamos a Preferencias, Apariencia y en Explorador de portadas lo marcaríamos. Aplicamos, aceptamos, cerramos, cerramos el programa y volvemos a abrirlo. Ahora si le damos a las portadas vuelven a salir en una ventana separada. Por otra parte, si tenemos una colección de libros muy extensa, imaginaos que tenemos 200 libros, pero no todos ellos nos los hemos leído y nos gustaría ir marcando cada vez que hemos leído un libro como que este se ha leído. ¿Cómo podemos hacerlo? Para eso, lo que haremos será añadir un nuevo campo a la parte de Metadatos. Esto lo haremos en Preferencias, Añadir columnas personalizadas. Añadimos columna. Por ejemplo, vamos a llamar Leído. En esta parte tiene que aparecer en minúsculas y en el encabezado de columna es tal como lo leeremos nosotros. Leído. Elegimos qué tipo de columna es. De todas las opciones que permite, vamos a elegir la opción sí o no. Es decir, en ese campo aparecerá un sí o un no, según lo hayamos leído o no. Aceptamos. Y lo tenemos. Aplicamos. Y aceptamos. Para que el cambio surja efecto, tendremos que reiniciar el programa. Lo cerramos y lo volvemos a abrir. Aquí veis, leído. Vamos a imaginar que este lo hemos leído, lo seleccionamos y le decimos que sí. Este también y este. Así tendremos la información de los libros que hemos leído. Como veis es un poco molesto porque aparecen demasiados campos. Esto también lo podemos configurar quitando aquellos que no nos interesen realmente. Iríamos a Preferencias, Añadir columnas personalizadas y en este caso deseleccionamos Publicado, Editorial, Serie y Fecha, por ejemplo. Y vamos a poner Idiomas. Aplicamos. Cerramos y habéis visto cómo han cambiado los campos que aparecen ahora queda un poco más aseado pero si queremos que los libros que hemos leído se vea de una manera más gráfica podemos hacer lo siguiente iríamos a preferencias apariencia coloreado de columna y añadiríamos una regla que es le diremos que todas las columnas las marque por ejemplo de color azul si en nuestra columna leído es verdadero, es decir, si hemos puesto un sí. Aceptamos y aplicamos. Cerramos y aquí lo tenéis. Cada vez que un libro lo marquemos como leído, aparecerá de otro color. Así, de una manera visual, podemos saber qué libros hemos leído y cuáles no. Por ejemplo, imaginaros que este libro ya lo hubiéramos leído. Le diríamos que sí y se convertiría en color azul. Con esto finalizamos este video tutorial donde hemos aprendido la instalación del programa, hemos conocido la pantalla principal y hemos aprendido a añadir libros y a modificar sus metadatos. Por último hemos aprendido un truco para tener visualizados qué libros hemos leído y cuáles no. En el próximo video tutorial aprenderemos a realizar búsquedas gracias al explorador de etiquetas y sobre todo aprenderemos cómo convertir libros de un formato a otro, es decir, muchas veces los libros nos llegan en un formato que luego no es compatible con nuestro lector y lo que queremos hacer es convertir el formato para que sea compatible.